Glass. Gracias. Buenos días, gracias, señor presidente. Señorías, los incendios forestales son una triste realidad que se producen año tras año en nuestros ecosistemas, devastando parajes naturales enteros y amenazando la seguridad de miles de vecinos y vecinas que viven en las zonas afectadas. Unos incendios que tristemente se repiten sin cesar, y que pese a los ingentes esfuerzos destinados a la extinción, ponen en jaque a las, administ a las administraciones públicas que no dan abasto para controlarlos. No podemos seguir un momento, señoría, un momento. No podemos seguir impasibles ante la destrucción de nuestros parques naturales, bosques, montes, pueblos y campos. Tenemos la necesidad y el imperativo desde ya para detener la raíz de la proliferación de aquello que destruye la vida y que amenaza la seguridad de nuestros conciudadanos. No solo la proliferación del monocultivo forestal, el manejo inadecuado de los montes, la despoblación rural, la deficiente ordenación territorial o incluso la irracional conducta humana están detrás de los incendios forestales. Desgraciadamente, el cambio climático también propicia las condiciones para que estas catástrofes sean más y más frecuentes. El incremento de la temperatura, el descenso de la humedad en el aire, vegetación y suelo son factores determinantes que facilitan que se extienda el drama de los incendios. Ayer nos recordaba la senadora Víboras del Grupo, del grupo Parlamentario Socialista la gravedad de la sequía que padece nuestro país, sin duda la peor de los últimos años, combinando las más altas temperaturas jamás registradas con unas pírricas precipitaciones que someten al sector agrario y ganadero, a las masas de agua dulce y a los ecosistemas naturales a un estrés hídrico crítico. Según la Agencia Estatal de Meteorología, 2017 sería el tercer año más seco por detrás de 1991 y 2005, desde que se tienen registros, al tiempo que 16 de los años que llevamos del siglo XXI están dentro de los 17 años más calurosos del registro histórico de temperaturas globales. Por eso, esa pertina sequía, no solo responde a ciclos meteorológicos, sino que debe ser en su justa medida entendida dentro de un contexto y una dinámica atmosférica de cambio climático que exacerba los fenómenos meteorológicos extremos y, para muestra, la sequía de nuestra región mediterránea o el huracán Irma que asoló el Atlántico Occidental o los huracanes María y Nate que ahora mismo afectan al delta de Mississippi. Pero no hablemos ahora de los efectos del cambio climático a miles de kilómetros de nuestra tierra. No es necesario irse tan lejos, a territorios archipiélagos remotos anegados por la subida del nivel del mar, casquetes polares derretidos la pérdida de biodiversidad en bosques lluviosos tropicales o el derretimiento del permafrost. A nivel comunitario, son los ecosistemas ibéricos y mediterráneos los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y no es casualidad, sí causalidad. Por eso, parte de la necesaria estrategia de adaptación al cambio climático, pasa por adoptar cuantas medidas legislativas, administrativas y organizativas resulten necesarias para atajar este grave problema. Necesitamos afrontar de forma integral la mayoría de problemas causados por las problemáticas derivadas del cambio climático, unas problemáticas que afectan directamente a la ciudadanía de las grandes ciudades, pero también del medio rural. Proteger nuestro entorno y nuestro medio ambiente es también proteger la salud, y la, y la, la salud y la vida de nuestros vecinos y vecinas. La tramitación de la vaticinada Ley de Cambio Climático y Transición Energética será el escenario adecuado para ello. Pero aquí y ahora estamos tratando de uno de los efectos o consecuencias del cambio climático como son los incendios forestales. ¿No les parece inadmisible que las noticias sobre los grandes incendios forestales se hayan convertido en un clásico de verano? Al igual que los eventos deportivos, las reposiciones televisivas o la canción del verano, me niego, me revelo ante la posibilidad de tener que asumir como algo inevitable verano tras verano la pérdida de miles de hectáreas pasto de las llamas, arrosando toda la vida que los ecosistemas forestales albergan, destrozando las esperanzas de las explotaciones sostenibles ligadas a los montes, malgastando los esfuerzos invertidos en su extinción. Y Por eso me parece particularmente inadmisible que la inmensa mayoría de los incendios estén causados por la mano del hombre, sea por negligencia, sea de manera intencional. Y, más aún, si esta intención persigue el cambio de los usos forestales de dichos suelos, bien para poder recalificarlos y levantar allí un bonito parque temático, bien para propiciar su transformación agrícola, agrícola o para alicatar hasta el techo urbanizando los terrenos. Cuando en España en la última década han ardido una media de 100.000 hectáreas de superficie forestal al año, es urgente adoptar medidas que puedan desincentivar toda intencionalidad económica subyacente a la causación de incendios, y por eso proponemos eliminar todas las excepcionalidades que sucesivas leyes han introducido en la Ley de Montes para flexibilizar o directamente sortear la prohibición de cambios de uso en suelos forestales incorporando así excepciones de difícil justificación técnica y política e incomprensibles para la ciudadanía. Pretendemos así garantizar que los esfuerzos humanos en los terrenos quemados se dirijan a la recuperación ambiental de los terrenos incendiados y no a su artificialización. Señorías, no estamos diciendo que el pavoroso incendio de Doñana de este mes de junio, en el que han ardido cerca de 8.500 hectáreas, subyacen intenciones de recalificación. Ciertamente, proponemos legislar en caliente, en el sentido de que nuestra proposición de ley fue presentada cuando aún las teas y rescoldos del incendio de Moguer estaban calientes, pero no lo hacemos para proteger, para proponer medidas sancionadoras tan recurrentes y manidas en estos, en, estos, en estos casos, proponiendo la agravación de las sanciones penales y administrativas a los responsables de los incendios. Lo haremos para garantizar que los suelos forestales que han sido arrasados por un incendio forestal sean blindados de toda transformación antrópica y se vincule por ley su destino a la recuperación de sus valores y naturaleza para dar una oportunidad de supervivencia, de supervivencia y regeneración al monte. La cuestión de los incendios forestales es tan importante que resulta prioritario consensuar unos mínimos para que el conjunto de grupos parlamentarios podamos ponernos de acuerdo en un tema trascendental para nuestro territorio y para el bienestar de las familias que habitan en lugares susceptibles de sufrir incendios. Y En este sentido, seguimos abiertas a discutir y a debatir cada uno de los puntos. Tenemos que poner por encima de los intereses partidistas los intereses de la ciudadanía y de las necesidades de nuestro territorio, nuestros bosques y el medio ambiente. Y por eso ponemos sobre la mesa la importancia y necesidad de recuperar una redacción taxativa y exenta de excepcionalidades de la prohibición de cambio de uso del suelo afectado por un incendio. A nuestro entender. Estas excepcionalidades pueden pervertir y frustrar el espíritu y finalidad de la norma, dada la enorme gravedad de los impactos que sobre los ecosistemas forestales, el patrimonio natural y el medio rural tienen esos incendios. En este sentido, el cambio legislativo que proponemos permitirá reducir las posibilidades de que se produzcan incendios y es un punto de partida para seguir trabajando en la consecución de un objetivo a largo plazo. Cero incendios, cero destrucción, cero muertes. Y Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos presentamos esta proposición de ley y les animamos a que voten a favor de la toma en consideración del texto propuesto a fin de poder desarrollar un enriquecedor debate parlamentario en torno a la prevención de los incendios forestales, la conservación y regeneración de los montes afectados por los mismos. Gracias. Muchas gracias.